Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en una review más Y el día de hoy les traemos el complemento de emotes Este complemento fue realizado con el apoyo de Halo El canal de él se los voy a dejar en la descripción Aunque dudo que sea necesario porque ya lo, lo han de conocer el día de hoy pues es la última actualización que vamos a sacar de este addon Por lo tanto decidí hacerle una review para explicarles más o menos lo que se ha añadido Así que sin más pues considera suscribirte y dejar un buen like Y sin más comencemos Bueno pues primero que nada posiblemente esté en tercera persona todo el video Porque eh, pues para mostrarles los emotes ¿Cómo vamos a conseguir o hacer funcionar los emotes? Solo tenemos que escribir en el chat un punto y la E una vez que ustedes hagan esto le dan enter, es lo mismo si están en Android, eh, luego salen de la pantalla y les va a salir esto si están en creativo. Eh, esto modifica al NPC, por lo tanto si estás en creativo va a salir aquí, tienes que darle editar cuadro de diálogo. Y aquí te van a salir lo que vendrían siendo los emotes, tenemos el dap, el perreo, el jijijija pues es una risa como pues ya sabrán, eh, solo que le pusimos nombres <risa> extraños. Pero pues tenemos 20 emotes, esta es la última actualización y pues queríamos añadir bastantes. Y como ven, pues si, si cambian de página se actualizan y ahora está LatiPose, Cachetada, Flip y aquí tenemos también Campeón y todos estos. Eh, los, que se, los que se añadieron en esta actualización fueron Acostarse, Sentarse, Take the L, Best Mates y Irle. El cual les voy a mostrar más adelante Ahora si estás en survival es completamente lo mismo Solo que yo me puse en survival para que vean que automáticamente cuando te sales del chat Ya te sale la pantalla y no tienes que darle a editar cuadro de diálogo Ya que eso solo funciona cuando estás en creativo O sea eso solo pasa cuando estás en creativo Así que si estás en supervivencia simplemente te va a salir ya directamente esto y puedes ejecutar los emotes Yo por ejemplo voy a ejecutar el jijijija para que vean que es reírse como ven, pues los, eh, algún, todos los emotes están en loop. Esto significa que van a se van a estar repitiendo constantemente. Por lo tanto, pues si tú quieres detener la animación, pues solo tienes que moverte y ya estaría. También el mod, el addon, agrega un ítem un que se llama Emotes Item Click. Este de aquí, pues este abre el inventario sin tener que abrir el chat y darle el punto E. Ya que pues esto directamente lo abre y ya puedes ejecutar El crafteo o la obtención de este no lo, no lo recuerdo Pero pues jalo en el canal de él eh, Va a estar supongo que el, el, el crafteo o el método de, por el cual nosotros podamos obtener este ítem Y bueno pues eh, estos emotes ya los habrán visto Pero yo quiero mostrarles eh, los últimos que se añadieron que sería acostarse, sentarse y estos de acá. Primero les voy a mostrar estos de acá ya que el acostarse y el sentarse los voy a mostrar más adelante con, pues, con un tipo Roll. Y pues vamos a empezar con Take DL. Este moto de aquí pues muchos lo conocerán ya que pues aparece en Fortnite. Y no es muy parecido ya que el modelo articulable que, con el que nosotros contamos, el que yo hice, no es muy... O sea, no, es, no se puede doblar tanto como un emote de, o un modelo de Blender, que es el programa con el cual se hicieron eso, esos modelos. Es por eso que se ve así, pero algo es algo, ¿no? Tenemos también, eh, podemos movernos, pero otra cosa que también quiero decirles es que si ustedes no eligen un emote e intentan salir, como ven, automáticamente los va a devolver al, al menú. Tienen que elegir sí o sí uno. Entonces vamos a pasar con el Best Mates, que es este de aquí. Eh, también pues ya, lo, ya sabrán cuál es. La verdad quedó bastante bien y el último sería pues el idle, este de aquí, que es una animación como que de estar AFK o quieto. Como ven pues está ahí y empieza a mirar hacia los lados y como que se estira un poco y así va a estar infinitamente hasta que ustedes se muevan o regresen al juego. Ahora continuando pues el de sentarse lo pueden usar así en las sillas, tienen que ponerse justo aquí, o sea no se suban sino que justo en la parte de abajito. Y ya cuando estén ahí pues solo ejecutan el emote, yo lo voy a hacer en este caso eh, Aquí está, sentarse y como ven pues se sientan y las, y las piernitas se doblan y la verdad se ve bastante bien Y pues esto sirve más como para jugar con amigos y rolear un poco Y por último pues tenemos al de acostarse Este de aquí pues tiene que ponerse en la... no, no tiene que ponerse al final ni en la parte de arriba de la cama tienen que ponerse en la mitad más o menos y ya pues lo ejecutan y cuando ustedes lo ejecuten van a ver que ya se van a acostar Como ven ahí está, tienen que mirar arriba porque eh, no se puede corregir lo de la rotación de la cabeza Entonces a donde tú mires la cabeza se va a mover así que podemos torcernos el cuello Entonces para que quede bien pues solo tenemos que mirar hacia arriba y ya está O sea en primera persona tendríamos que mirar hacia el cielo Más que nada esto es como para estar AFK y cosas así Pero igualmente queda bastante bien como para rolear otro bug del que me acabo de dar cuenta es que la capa, eh, la segunda capa que tiene el jugador, que es donde se renderiza eh, la armadura, está un poco bugueada la parte del brazo derecho. Como ven pues se ve un poco nuestra skin y está como que un poco hacia abajo. Eso supongo que ya lo corregiremos antes de que se suba el addon. Y si no pues ya será para otra actualización pues más adelante. Y nada pues espero que les haya gustado el video del día de hoy. Eh, es un video bastante corto porque es solo una review para la última versión. Y solo mostraré los emotes que se añadieron en la última versión. Supongo que en el canal de Halo va a estar todos los emotes otra vez. Para que así los chequen y pues les interese más. Entonces y más chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.